El presidente tendrá que aclarar en el Congreso su viaje lúdico en avión oficial. Indignación en toda la oposición al saberse que Sánchez usó un avión oficial para irse con su mujer a un concierto en la costa valenciana, tendrá que explicarlo en el Congreso. El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por desplazarse en avión oficial a la Comunidad Valenciana para ver el concierto de la banda de rock estadounidense The Killers. Pedro Sánchez tendrá que explicar en el Congreso su visita oficial a Castellón con el avión presidencial para ver a The Killers. Desde los tiempos de Alfonso Guerra y el mister no se veía tal derroche en las arcas públicas, ha resaltado Hernando en un mensaje en su cuenta de Twitter. Sánchez llegó este jueves a Castellón y allí mantuvo un encuentro informal de unos 45 minutos con el presidente de la Generalitat, Simo Pus, y después se desplazó al festival de Benicassim para asistir al concierto de The Killers desde la zona VIP acompañado de su mujer, Begoña Gómez. La dureza de Diez. Más dura aún fue la exdirigente política Rosa Diez, que protestó contra la, a su juicio, Complicidad de buena parte de la prensa con el actual presidente y sus excesos, algunos se escandalizan porque Sánchez utilice el avión oficia para ir a un concierto, la prensa del régimen del ungido calla. Normal, quienes no tuvieron escrúpulos para pactar con proetarras y golpistas para desalojar a Rajoy no van a arrugarse por minucias como esa. Ciudadanos también lamentó el uso privado de bienes públicos para caprichos lúdicos personales y lo hizo a través de la ironía de su diputada Marta Rivera, Pedro Sánchez se va a un festival de rock en un avión oficial. Estoy buscando una palabra, pero no me sale, así que. Pedro Sánchez se va a un festival de rock en un avión oficial. Con la polémica disparada, el PP pedirá la comparecencia del presidente y de varios ministros durante lo que resta de mes de julio, crucial aún pues en estos días se dirime si se aprueba o no el techo de gasto presupuestario clave para alargar la legislatura o para anticipar incluso elecciones generales. En ese contexto, se da por hecho que el viaje de ocio de Sánchez formará parte de los asuntos a tratar, de un modo u otro, en el hemiciclo. A lo largo de todo 2014, Sánchez, entonces secretario general, fue especialmente duro con el presidente de Extremadura, el popular José Antonio Monago, por haberse costeado viajes particulares a Canarias con presupuesto del Senado del que también formaba parte. Unos hechos muy parecidos que le llevaron a exigir su dimisión y a pedírsela en incontables ocasiones a Rajoy. Sobre su viaje a Castellón, sin embargo, el presidente del gobierno guarda silencio desde hace 48 horas.